Este 11 de marzo junto con el equipo de Otra Voz y la alianza con el sistema informativo auténtica cubriremos lo que serán las elecciones electorales 2018. Desde las 7 de la mañana, 540 AM es nuestra frecuencia, pero permanente información también aquí en el portal de Otra Voz Periodismo Libre. A través del AMFM estaremos transmitiéndole al país y al mundo precisamente lo que sucede en Colombia. Los invitamos a que sean partícipes de esta gran transmisión.